Me a contra las rocas. Pero... ¡Cabuete! Spiderman! No me preguntes cómo he hecho eso. Me ¿no? salta es hace de tres kilómetros. ¡Qué cabrón! No, por... ¡Qué bueno tío! Muy buenas chavales Estamos aquí hoy para enseñaros un poquito acerca del Red Dead Redemption 2 Algunos trucillos que he ido aprendiendo Pues conforme he ido jugando Tampoco llevo jugando mucho, como ya sabéis Hace 5 días que ha salido Así que Voy a enseñaros todo lo que estaba aprendiendo para todos aquellos que siempre me preguntan, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Pues ahora así, ¿de acuerdo? Primero de todo, ya que estoy aquí al lado del agua, aunque esta no sé si es buena zona, pero voy a enseñaros un poco lo que sería la pesca, ¿de acuerdo? Eh, tenéis que llegar a nivel 14, si no me equivoco. Tenéis que ir al catálogo, vais a caza y pesca. Y os compráis la caña, ¿de acuerdo? En cuanto podáis, son 32 dólares con 50. Y al principio no podréis compraros los cebos, para o sea, los señuelos, perdón. Pero sí que, que podréis compraros los cebos. Os compráis el de los grillos y el de los gusanos, dependiendo de si estáis en río o en pantano, ¿de acuerdo? Y luego, conforme vayáis subiendo, ya os compráis los señuelos. Luego cuando subáis más, os compráis los señuelos especiales. Yo, como estoy en alto level, eh, voy a, me voy a poner con los señuelos. Muy bien. Como habéis visto, la caña la sacamos manteniendo tabulador. Pero Voy a guardarla otra vez para que veáis cómo lo he hecho. Mantenéis el tabulador apretado. Le dais a la R para ir a objetos. Y aquí, a las 4 de la tarde, donde tenéis... Los cebos para depredadores y para herbívoros también tenéis la caña ¿de acuerdo? sacáis la caña y al principio los nuevos podréis utilizar todos estos cebos y cuando ya seáis más avanzados ya podéis utilizar los señuelos ¿de acuerdo? vamos a utilizar el señuelo del lago ya que esto como veis es un lago el lago de Flight Iron, de acuerdo, y pues nada, muy fácil, mantenemos el botón derecho apretado, luego el botón izquierdo y lanzamos la caña, de acuerdo, una vez está lanzada lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo el botón derecho apretado y dándole al espacio poquito a poco, que suene, veis cómo suena clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, eso es que estamos recogiendo el sedal. Entonces le vamos recogiendo un poco para hacer ver que lo que se está moviendo está vivo. Para que los peces piquen. ¿De acuerdo? Como veis abajo, en la, parte, en la parte de la derecha de la pantalla, abajo pone enganchar el pez. Cuando eso se ilumine, lo que tenemos que hacer es darle clic izquierdo al ratón. Ya os he dicho que aquí a lo mejor no era buen para... Para pescar. De todas formas la pesca ya como ya sabéis. Es un deporte de paciencia. Así que simplemente tendremos que esperar. Esperar que pique un pececito. Como estáis oyendo también. está sonando unas campanillas. Eso os lo explicaré luego. Estas campanillas que se oyen. Es porque tenemos algo cerca. Ya sea... Un sitio para excavar, una carta o, o cualquier otro objeto del trabajo de los coleccionables. Para pescar no necesitamos ninguna profesión, simplemente necesitamos la caña. Esperamos que en algún futuro sí que pueda ser una profesión ya que requiere de muchas horas y se saca un buen dinero vendiendo peces. Ah, vamos a recoger la caña aquí porque no parece este un buen sitio. Vamos a movernos un poco. A ver aquí qué tenemos. Igual un poquito más por la zona de allí de la costa. Igual tenemos un poquito más de suerte. De todas formas, todo esto que os estoy diciendo siempre aparece arriba, aquí arriba a mía. Os aparece un cuadradito que os va diciendo estos pequeños tips. O sea que aparece muy rápido. Y claro, como estás concentrado en, en pescar, pues no, no te das casi ni cuenta. Pero todo esto que os estoy diciendo siempre aparece ahí arriba. Seguir recogiendo un poquito el sedal. Como veis, como veis el jugador va recogiendo el pedal. Ahí va. Pero aquí no hay aquí no hay muchos peces. Vamos a recoger la caña. Y vamos a buscar un otro sitio. Que haya un poquito más de movimiento. Para que os pueda mostrar cómo sería la cosa. Eh, le damos eh, con el botón central del ratón. Tenemos la visión de, del Eagle eye o del Dead Eye. El Dead Eye sería más para la pistola. Y el Eagle Eye sería para estas cosas. El cual podemos ver si hay peces por aquí o no. Aquí como podemos ver no hay peces. Entonces vamos moviéndonos. Hasta que veamos algunos pececillos Por ahí moviéndose. Vamos a movernos un poco Mira, por aquí ya, ya tenemos movimiento, chicos Por aquí ya tenemos movimiento Entonces volvemos a hacer lo mismo Sacamos la caña Eso es Como veis ahí está el pececillo. Es pequeñito. Pero bueno, para el ejemplo nos sobra. Voy a tirar la caña un poco más lejos. Voy a recoger el sedal. Y la voy a tirar más lejos porque parece que por allí al fondo. Como veis hay más movimiento. Eso es, por ahí. Muy bien. Y empezamos a recoger el sedal. Le damos, le damos dando. poquito, eh. Tampoco mucho, es simplemente... Mover un poco, esperar, ir moviendo, ir moviendo, hasta que pique. Como os he dicho, esto es un deporte de paciencia. Así que simplemente hay que esperar a que enganche el pez. Esto, como siempre ya sabéis, las cosas del directo, que siempre te vas a poner a hacer algo y nunca funciona la primera, ¿sabes? Cuando antes me he tirado un buen rato pescando. Pero bueno. Vamos a esperar. Somos pececillos. Cara, ahí. Bueno, como os he dicho, mientras pescamos, esto es una buena forma de hacer un poco de dinero. Aparte de un poco de relax en el juego, la música acompaña bastante, encuentras sitios muy tranquilos, la gente no te suele molestar mucho, ¿de acuerdo? Entonces tú te va, pones, te pones a pescar, pececillo, vas pescando, te suelen pagar eh, mínimo un dólar, es lo que he visto. Por peces de 400 gramos a 800 gramos. Y por peces mayores de peso eh, ya te van pagando, dependiendo del peso del pez, ya te van pagando más. ¿De acuerdo? ah no va a pescar ninguno. Es que de luego... Pues nada, vamos a recoger otra vez el sedal. Y volvemos a tirar otra vez, a ver. Porque me estaba molestando un poco el sol y no veía muy bien. Ahí lo tenemos. Vale, a ver, volvemos a lanzar. Ahí estamos. Esta es la mejor forma que he encontrado de pescar, o sea... Otra forma es coger y dejar dejar la caña ahí y, y pues que pesque ¿no? el, el pez. Pero estando más constante es una forma más rápida. También hay que encontrar un buen sitio. Yo la verdad es que como estaba aquí no, igual no es buen sitio. Aunque cualquier sitio es bueno para pescar. Teóricamente. Vamos a esperar a que piquen. Tienen que estar a caer. Vamos a hacer una cosa. Voy a ponerme el cebo, como haríamos, como, como uno recién empezado. De acuerdo, vamos a ponernos el, el cebo de gusano. Que como veis, es excelente para atraer peces medianos del lago. ¿De acuerdo? Le metemos el gusano. Ahí lo tenemos. Y volvemos a lanzar la caña. Listo. Ahí, ahí ha pescado. ¿Lo veis como pone enganchar pez? Ya le enganchado. Entonces mientras está revoloteando el pez. Lo que tenemos que hacer es mantener la F. ¿De acuerdo? Mantenemos la F pulsada. Y movemos la caña de lado al lado, hacia donde va el pez. Por ejemplo, el pez ahora va para allá. Bueno, está muy lejos para ver hacia dónde va, así que mantenemos. Y ahora, cuando deje de revolotear, mantenemos el espacio apretado y le vamos dando a la R. Vuelve a revolotear, mantenemos la F. Deja de revolotear, espacio y la R. Y le vamos pulsando a la R. Y vamos tirando. podemos hacia el lado y vamos tirando revolotea, entonces lo que hacemos es hacia el lado contrario, hacia donde va con la F, deja de revolotear empezamos a tirar así vuelve a revolotear mantenemos la F y le damos espacio para que él se mueva tranquilamente volvemos a recoger y listo ya tenemos un pececillo este tiene que ser de unos 2 kilos. 2 kilos y medio. Muy bien, perfecto. Espero que con esto haya quedado un poco claro. Acordaros, cuando el pez lo enganchamos, o sea, que abajo, allí abajo a la derecha aparece enganchar pez, le hacemos clic para engancharlo. Una vez está enganchado, cuando el pez revolotea, que salpica el agua, mantenemos la F pulsada, y movemos la caña hacia el lado, hacia donde va el pez. Si el pez va hacia la derecha, le vamos hacia la derecha para dejarle espacio pensando que se va a escapar, pero no se escapará. Y manteniendo el sedal fijo, ¿de acuerdo? Cuando deja de salpicar el agua que está más tranquilo, dejamos de pulsar la F, apretamos el espacio y a la vez vamos haciendo pulsaciones en la R para recoger el sedal más rápido. Y a la vez que hacemos todo eso, movemos la caña hacia los lados, de acuerdo, para tirar de él. Y así, es muy sencillo. En cuestión de dos o tres peces que pesquéis, le pillaréis la práctica seguramente. Vamos a hacer otra vez otra prueba, para que veáis cómo es. Le vamos a meter otra vez otro gusanillo. Volvemos a lanzar la caña. Acordaros, botón derecho para centrar Botón izquierdo, soltamos... Mantenemos el botón derecho pulsado, porque si no lo pulsamos, simplemente sujetamos el carrete. Pero si pulsamos el botón derecho, como veis, se centra y enrollamos. Empezamos a enrollar. Empezamos a enrollar. Ya pescado. Pinchamos, F, hacia el lado, hacia donde va. Descansa, recogemos, tiramos, tiramos tiramos vamos tirando revolotea pulsamos la F y vamos hacia el lado de él eso es deja de revolotear tiramos tiramos vamos tirando de él y listo ya tenemos otro pez habéis visto es muy sencillo ya os digo que otro de dos kilos y medio muy bien ya os he dicho que esto es conforme práctica, conforme vayáis pescando los peces ya veréis que es la mar, la mar de sencillo, ¿de acuerdo?